Para y al que sufre, imponer las manos con alegría y pídele al Señor. Imponer las manos, llorar por los enfermos. Y Dios proveerá. Allí está actuando la acción del Espíritu Santo en tus hermanos. Padre, ¿Vale? A ti, Señor, te pedimos porque tú nos prometiste por medio del Espíritu que nos concederías todas esas cosas y muchas cosas más. A ti, Señor, te damos gracias porque los que están enfermos en este momento tú los has sanado por medio de esta oración de sanación, por medio de esta imposición de las manos. Padre Dios, Alabado seas y te damos gracias. Padre, decirle a estos hijos tuyos que bajen las manos.